Y ya estamos comunicados con Gabriel Solano, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda y autor del libro ¿Por qué fracasó la democracia? Hincha de River debe estar contento. Hola Gabriel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Contento, como claro, dijiste. Totalmente. Te, la, penal, la, la no, no empezó. No, ahí no, no, está, no, la, no, la pregunta más in, <risas> insinuante que te iba a decir. ¿Fue penal? Clarísimo, sí, ¿no? Claro. Estaba en la cancha, estaba al lado ah, eh, bueno. de ahí, de testigo directo. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por, la, por tu tiempo, por la comunicación. Lo primero que te quiero preguntar es acerca de tu libro y por qué crees que fracasó la democracia. Digo. ¿Qué lugar difícil criticar la democracia eh, es una posición incómoda, me parece o no? A ver, eh, yo eh, soy militante, dirigente del Partido Obrero. Creo que nos hemos ganado un lugar en este país como para que el pueblo sepa que nosotros somos una fuerza que siempre ha defendido los derechos democráticos, ¿no? Bien. Ahora, eh, el fracaso me parece que es muy evidente. Es un fracaso. Si vos tenés en cuenta que la democracia en el año 83, quien ganó las elecciones del 83. Prometía que con la democracia se come. Se... Te perdimos, Gabriel. Estás en, en movimiento. No sé hola, hola, si... ahí, está, ahí está, ahora sí. sí te habíamos sí, perdido un te, segundito. Te decía que, bueno, la, la promesa original de eso: que con la democracia se come, se educa, se cura, que fue lo que llevó a Raúl de a la presidencia en el año 83, eh, no se cumplió. Hoy tenemos un país con pobreza creciente, muy uh -huh. creciente. Eh, la más de los maestros pibes son pobres, tenemos una situación de los eh, jubilados que tienen a veces de indigencia, una precaución de trabajo enorme, Argentina carece virtualmente de moneda, mm. por eso tenemos la inflación más alta en los últimos 30 años. Yo, yo creo que el fracaso es muy grande. Y si vos preguntas por qué fracasó, yo te podría resumir de siguiente modo, porque la democracia terminó encarnando y representando los mismos intereses capitalistas que gobernaban en Argentina bajo la dictadura militar. Al punto tal que la democracia incluso mantuvo a una buena parte de su funcionariado, mm. mantuvo incluso una buena parte del andamiaje legal de la dictadura. Yo en el libro eh, muestro que la democracia actual mantiene eh, leyes que son... La parte sean leyes, porque la dictadura no tenía un congreso, no podía aprobar leyes, ¿no? Mm. Eso se le llamaba leyes, pero no eran leyes. Bien. Pero la ley de identidad financiera de la dictadura sigue vigente hoy. El Código Aduanero de la dictadura sigue vigente hoy. Sí. La Régimen Penal Juvenil de la dictadura sigue vigente hoy. Y así te podría nombrar un montón de, de, de cuestiones que son fundamentales en la arquitectura jurídica de un país que están vigentes. Es decir, que ningún gobierno democrático fue a fondo contra la intereses de la dictadura. Al revés, los perpetuó. Bien. Y aquí incluso también la deuda externa, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que critico de la democracia puede haber seguido los intereses de la dictadura. Bien. Eh, Gabriel, en el libro hay un capítulo especial sobre Javier Milei. Digo, un, un candidato que es criticado, digamos, desde, desde todos los sectores de la política, ¿qué sé yo? Desde la izquierda, de la socialdemocracia, de centro derecha, pero no deja de ganar votos. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, si la democracia no hubiese fracasado, Milei no tendría los votos que las encuestas le asignan. Me parece otra prueba y resultado del fracaso que estábamos hablando, ¿no? Bien. Porque Miley es una persona que tiende al fascismo en sus posiciones, y si crees una fuerza fascistoide, quiere decir que la democracia no anduvo tan bien como dicen algunos, ¿no? Ahora, mi crítica a ley no es la misma que la que pueda hacer, por ejemplo, no sé, Cristina si Kirchner, eh, La Resta, si tiene otro tenor. Porque en buena medida mi ley crece por responsabilidades que tiene aquí, los de la Reta, de Macri, de Alberto Fernández. Es decir, eh, mi ley crece como consecuencia de la desilusión que tiene el pueblo con todos los que han gobernado. Mm, mm. Entonces, difícilmente ellos puedan ser eficaces a la hora de combatir las posiciones de mi ley y evitar su crecimiento. Porque cuando ellos critican a mi ley, la gente dice: ah, no, mira, si esto se ocundió en el país, que ellos critiquen a mi ley, en realidad lo hace subir a mi ley. Bien. Porque la gente lo vota por justamente repudiando, como una forma de repudio a quienes han gobernado. En el caso de la izquierda es distinto, porque nosotros nunca gobernamos Argentina. Mm. En cambio, el señor de Mirai sí gobernaron, aunque él directamente no. Bien. Bajo la década del 90 de la ciudad de Milay, bajo la dictadura de la ciudad de Miley, bajo el macrismo hasta cierto punto de la ciudad de Miley. Gabriel, Entonces... ¿Y, y, por qué, sí. ¿y por qué la izquierda no logra construirse como una alternativa a lo largo del tiempo? Digo, la, la izquierda ha tenido momentos muy buenos, que ha llegado a sacar 10, 12 puntos, eh, en las últimas elecciones eh, le fue relativamente bien, pero luego vuelve a caer. Digo, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la autocrítica de la izquierda? ¿Por qué no puede construirse en una fuerza, digamos, que pueda llegar a gobernar acá? En Argentina. Mirá, eh, el debate es largo, obviamente, pero sí, yo te obvio. puedo resumir el siguiente. No, no, porque aparte hay que ver de qué periodo de tiempo hablamos, ¿no? Bien. Si vos me decía, los últimos años es una respuesta. Si uno me decía, los últimos, tomamos décadas, yo no te podría hablar de la izquierda si tenés en cuenta que la dictadura, para que no gane la izquierda, asesinó a 30.000 compañeros. Bien. O sea, depende de qué periodo de tiempo estoy analizando, mi respuesta va a ser distinta porque son causas distintas. Ahora vamos al, al tema más reciente, que se el que más me importa ahora. Solo la izquierda tiene que evitar la tentación, doble, una doble tentación. Por un lado, de asimilarse al kirchnerismo. Bien. Esto es un tema importante para mí. Porque una parte importante de la izquierda tiende a ser asimilada al kirchnerismo. Y la izquierda se asimila también al kirchnerismo. Y mm. cuando el kirchnerismo es un fracaso estrepitoso, si uno ve los últimos de la crisis de los para la fecha. Pasaron 22 años, 18 gobernó el peronismo y especialmente bajo la forma de kirchnerismo. Mm. Entonces, si asumimos kirchnerismo, la izquierda va a ser vista como responsable del fracaso de argentino. Bien. Entonces, esto es muy importante criticarlo. Segundo, la izquierda tiene que construir una alternativa que no puede ser solamente electoral, porque vos dijiste recién, bueno, a veces sacamos el 10%, después bajamos, pues subimos, y el voto tiene algo como te puedo decir, De episódico, algo superficial. Si ese mm. voto no está anclado en una construcción más sólida, ¿se entiende? Sí, perfecto. Es una construcción. Entonces, nosotros, al menos desde el Partido Obrero y es un debate que está al interior del Frente de Izquierda, nosotros queremos darle al Frente de Izquierda un anclaje mucho más fuerte desde el punto de vista de su penetración en los barrios populares, de los sindicatos, en la zona de estudios. No una, una cuestión exclusivamente electoral, porque si la izquierda va a elecciones solamente cada dos años, para mm. pedir tener un par de diputados más, se nos va a terminar viendo como una casta de izquierda. Bien. Bien. Digo, pasó una palabra que está en boga ahora en la política argentina, ¿no? Bien. Gabriel, y ¿es, es posible eh, pensar eh, un, una izquierda unida, pero unida de verdad, todos los sectores? ¿Es posible hoy? A ver, nosotros desde el año 2011 formamos el Frente de Izquierda. Y, y en el Frente de Izquierda confluyen en la actualidad cuatro partidos de izquierda, posiblemente los cuatro partidos más importantes de izquierda argentina. Mm. Entonces... Uno puede decir izquierda en relación al pasado ha dado pasos muy importantes en su unidad. Incluso las fuerzas que no integran el Frente de Izquierda, y eh, que los compañeros no se enojen conmigo, son relativamente marginales. Ninguno ha superado el piso de las se ¿entiendes? Sí, perfecto. Entonces eh, no, no no, por menospreciar su militancia, pero bueno, parto de ese... No, es una realidad, obvio. Es una realidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Esa unidad que hemos logrado, yo la considero insuficiente. Bien. Pero por algo que vos recién me decías, Ahora sí me planteaba justamente que la izquierda tuvo elecciones más importantes y ahora eh, retroceso, Sí si es una especie de sub y baja. Y esa falta esa de anclaje más profundo en, en el pueblo, nosotros lo queremos superar, lo mismo que la tentación de caer en el kirchnerismo. Entonces hay un debate entre el frente de izquierda. Yo de todas le digo a, a todo el, digamos, el, el sector que sigue a nuestro frente de izquierda, es que el frente de izquierda se va a presentar en el año 2000. 23 a las elecciones, no, no, no va a haber una división de frente de izquierda. Bien. Pero este debate, este debate tiene que expresarse de una u otra manera, porque si no, nos declararíamos, como decir, conservadores al decir que estamos conformes con lo que estamos logrando, no es así. Clarísimo. Nosotros queremos gobernar a Argentina, Clarísimo. y para gobernar a Argentina tenemos que conquistar una mayoría popular, Gabriel, y eso hay que abocarse con todo. Gabriel, te pido mil perdones, el tiempo es tirano en radio, y haciendo también, me están haciendo, haciendo señas como el Pelado 14 eh, tremendo, tremendo, pero te prometo que te vamos a invitar un día que te vengas acá a tomar un cafecito y hablamos largo y tranquilo. La, gran, ¿eh? la gran parte, ¿eh? te juro que el, vengo de Tucumán, el nivel de cansancio que tengo es muy grande, así que bueno, no me viene mal cortar. ¿eh? Eh, Gabriel, te agradezco no muchísimo tu tiempo, siempre la diferencia de atendernos y siempre es un placer hablar con vos, de verdad. Dale, hasta luego. Gracias, Gabriel Solano, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda aquí en Voto 2023.